Anunciaros que la oferta pública de empleo también tendrá que ir parte de policía municipal, que eh, necesitamos eh, varias decenas eh, de policías locales más y que, bueno, que nos vamos a concentrar en sacar estos objetivos y que vamos a poner toda la carne en el asador.